como por de fondo para que la gente coge ese grill. y Señores, vamos a seguir con las bullas del día. <risa> la... No, no llamo a los copyright que venga para acá también. <risa> señores, seguimos con la información de las bulla del día. Nace hijo de Ana Carolina y musicólogo. Sí, el cantante urbano, musicólogo el libro. Y su pareja, Ana Carolina, recibieron la llegada de su segundo hijo juntos, el cual lleva por nombres Amaru Jamal. La noticia fue dada a conocer por el exponente urbano a través de su cuenta de Instagram, donde publicó una foto con su bebé y junto a Ana Carolina. La noticia fue dada. O sea, cabe recordar que este es el segundo hijo de la pareja. Tienen una hija llamada Mascayla Mariet de tres años de edad. Ana Carolina se vio en muy mal estado de salud hace unas semanas de, debido a una fuerte neumonía que la mantuvo en cuidado intensivo por varios días. Señores, muchas bendiciones para musicólogo y para, y para Ana Carolina, que es una pareja que ha sobrepasado toda la crítica y todas las eh, circunstancias. Ella se vio muy mal y estuvo siempre ahí presente, ¿Eh? Por ahí parece Palito de Coco, eh. Tienen que buscar, eh. Palito, palito de coco. ¿Quién sabe, Rumay dónde está? <risa> Bendiciones que le queda uno darle a, a esta pareja tan, tan exitosa que, que ha sido musicólogo y Ana Carolina. ¿Verdad? Se, se vio, Se vio en cuidado intensivo y ya está bien con su... Esposo y familia, bendiciones a Ana Carolina y musicólogos, son muy humildes. Ellos no son como estos artistas que usted lo encuentra en la calle y, y son.